There's a bunch of apps and programs you can subscribe to that use OpenAI to do all your writing for you. People use them to write poems, write job applications, but what they're really good for is dealing with chicks. Here, check it out. There's tons of chat GPT apps for your phone. So then I can take whatever latest dumb thing Bebe texted me, I copy it, then I open the GPT app, click respond to, paste her text here, hit write, it just thinks for a second. You would look great with any length of hair. Trying a new look could be fun. Copy that into messages and send it off. It's super easy and convenient and it saves me a ton of time because she texts me so goddamn much. Jesus Christ. ¿Puede una máquina crear una máquina exactamente igual a sí misma? Esa pregunta la vamos a responder al final porque si echáis atrás y volvéis a escuchar la pregunta es una pregunta un tanto extraña. ¿Una máquina puede crear una máquina igual a esa máquina? El caso es que con la inteligencia artificial o con el OpenAI y ahora gracias a las tendencias de Twitter y los algoritmos eh, parece que todo el mundo ha conocido ya de la existencia ya por fin ya no es solamente una conspiración de cuarto milenio ni, ni, ni nada por el estilo no esto es una realidad la realidad que en este canal hemos estado hablando ya en varios vídeos e incluso hemos hecho un vídeo únicamente utilizando la inteligencia artificial tanto los presentadores el contenido la estructura del vídeo, la descripción del vídeo, el título del vídeo, las voces, todo gracias al chat GPT y a otras herramientas que utilizan la inteligencia artificial, como por ejemplo, de texto a voz, de texto a imagen, como el Big Journey, que lo tenéis, en el, lo tenéis en el Discord, lo tenéis, también tenéis el chat gpt lo tenéis en el Discord, ahora tenéis el chat gpt en Whatsapp, también lo tenéis en Whatsapp <coughs> y también lo tenéis en Bing, que es el buscador que tiene Microsoft Edge mm, ahora entendéis por qué a Google eh, le ha cabreado un poco los últimos movimientos de Microsoft pues ahora ya lo entendéis es por eso por lo que estaba ahí un poquito y que le estaba dando incluso la razón a Sony por lo de Activision, era todo por esto, pero al final todo ha quedado bien porque al final mmm, da igual cuál uses eh, unos te darán, unas inteligencias te darán una respuesta otra te dará otra respuesta y así, pero todos es parte de ese chat GPT que utilizamos aquí en este vídeo eh, en este canal eh, por ejemplo hicimos dos vídeos uno de ellos explicando cómo se había hecho todo uh, respondiendo un poco a lo que habíamos hecho en el vídeo anterior en realidad no habíamos hecho mucho porque lo había hecho una inteligencia artificial que era el chat GPT-2 estaba en beta abierto hará meses y conseguimos crear un vídeo completo hecho ...por inteligencia artificial... ...no solamente el contenido... ...no solamente eh, el contenido... ...la estructura, el título, la descripción... ...todo gracias al ChatGPT... ...y voy más allá... ...porque hay, gente, hay youtubers que he visto... ...que no están flipando tanto como yo también... ...y que han dado mucha caña también al ChatGPT... ...pero de otra manera... ...es diferente... ...como digo, el uso que se le da... ...a ciertas tecnologías... ...como Twitter... ...es una tecnología... Eh, el uso que se le da por parte de esos haters de una consola o de otra al que le das tú cuando vas a buscar información, cuando vas a las fuentes a las verdaderas fuentes y no, me, y no estoy refiriéndome a ningún portal ni nada, sino simplemente quiero saber eh, quiero tener noticias frescas eh, de Rockstar o april la vida la biblia la cantante esta chica rubia tan bona. vale bueno pues cojo coges vas a donde está la cuenta de ella y la sigues y ya pues si eres fan pues pues ya sabrás si va a llegar a tu país si va a cantar en tu país si es si eres un actor, es una manera también de proyectarse, bien, pero eh, la inteligencia artificial que es a lo que vamos a hablar, ¿para qué es utilizada? bueno, me gustaría que decir que para, para cosas que cambiaran el mundo que nos hicieran mejores personas pero bueno, eh, pocos somos los que hacemos eso otros pierden el tiempo preguntando que si oye, ¿cómo? pues esta es una de las preguntas más surrealistas que he visto yo porque le pregunta directamente al chat, eh, aquí este, este está totalmente desilusionado, porque le responde el chat GPT, le dice, como modelo de lenguaje mi función es proporcionar información objetiva y útil, sin ningún sesgo político ni personal, con tal, como tal, no puedo proporcionar instrucciones o consejos sobre cómo tumbar a Gustavo Petro o cualquier otro político. En lugar de eso, y no mandarte al carajo, porque quiero ser políticamente correcto, eh, en lugar de eso, sugiero enfocarse en participar en procesos políticos legítimos y democráticos, como votar, participar en debates y discusiones políticas, y trabajar para apoyar a los candidatos que reflejen sus valores y creencias. La democracia es un proceso dinámico y participativo que depende de la participación ciudadana ciudadana y el respeto por las reglas y las instituciones democráticas joder qué aburrimiento tienes razón sí pero menudo aburrimiento bueno aquí hay otro que dice que es la mayor revolución que ha visto desde de, de, de que hay internet bueno vale desde luego es una gran gran revolución la que se nos viene cerecita bueno cerecito eh, dice es bastante guapa la chica dice sería Daniel yo no, eh, yo, yo no soy, ¿eh? Es otro Daniel. Yo no. ¿Sería un Daniel pidiéndole a un chat GPT que me haga una carta o ustedes sí saben expresar sus sentimientos? Bueno, la, la verdad es que leyendo la carta es como si la hubieras escrito tú a ese novio que... Bueno, mejor dicho, más que novio, a ese pagafantas que te sirve de pañuelo para hacer los mocos cada vez que tu novio te deja. Entonces es como un poquito como... Fijaos lo que dice, solo quería tomarte un momento para agradecerte por tu amistad, eres una persona increíble, bueno, o sea, es que es de verdad amable y cariñosa y estoy muy agradecido de tenerte en mi vida. Solamente que esta vez es él el que se lo está diciendo a ella, es muy loco. Siempre estás ahí, siempre estás ahí para mí cuando necesito hablar con alguien o simplemente necesito un hombre sobre el cual llorar. Vamos... Tu apoyo incondicional significa mucho para mí. Y me ha ayudado a superar momentos difíciles. Gracias por ser una amiga. Dios, esto va de mal en peor. Tan maravillosa. Espero que nuestra pizza nunca acabe. Porque puede acabar. Lo más seguro es que acabe. cuando te... Ya, es la respuesta que daría ella. No él. Pero bueno, no sé cómo es ese Dani. Lo siento. Y luego, luego hay otros que piden cosas como... ¿Qué equipo es más grande? ¿Universitario de Deporte o Alianza de Lima? Bueno, vamos a hablar un poquito de, de historia. Bueno, estas preguntas son totalmente estúpidas. Eh, cuando se inventó la calculadora salieron profesores de matemáticas y, y gente, matemáticos en general, contrarios a la calculadora. De hecho, y no es que sea una cosa... No, no es porque tenga más años que Matusalén, pero... Recuerdo yo que de niño no estaba bien visto. De, en los primeros cursos de colegio no estaba tan bien visto el uso de la calculadora. O sea, era, no, no podías utilizarlo. Tú no podías utilizar una calculadora. Tenías que hacer todo lo, todas las ecuaciones y todo eso. Yo creo que por eso odio tanto las matemáticas. Pero bueno, entre eso, el que nunca me ha tocado un, un jodido profesor que no estuviera eh, o borracho o loco, pues yo creo que... Ahí no, no han llegado a mi cocoro como para que yo diga ¡Viva Newton! ¡Viva las matemáticas! No, lo siento no habéis conseguido remover eh, mi, mis ganas por las matemáticas Pues estos matemáticos salieron en protesta y dijeron aquello de que estaban en contra del de uso, se manifestaron incluso aquí hay una foto que hemos rescatado gracias a las tendencias de Twitter donde se ve a profesores ...manifestándose y las consignas yo creo que son bien claras... ...no al uso de la calculadora... Eh, ...díganme quién está... ...quién no utiliza hoy en día una calculadora... ...bueno... ...supongo que habría que preguntárselo también... ...al directivo este... ...ejecutivo alto directivo... ...del New York Times... ...no del Journal... ...ni del Washington Post... ...no, Post... ...sino... El del New York Times llegó a decir, creo recordar, que quién iba a perder el tiempo en pararse o ponerse delante de una pantalla de ordenador, fíjense, para leer el periódico. A día, hoy, a día de hoy, ¿cómo conseguimos las noticias? ¿Yendo al kiosco? La mayoría no, la mayoría tiene otros recursos, tiene la tele, tiene el internet, y en internet está todos los periódicos, incluido el de New York Times. Así que esto que sirva también un poco de preaviso de que las cosas van a cambiar drásticamente. Ahora veremos por qué. Dice Ko, kan Ko Harada, eh, que es un médico japonés, eh, no sé muy bien si originario de Japón o que ahora trabaja en Nueva York, y dice acerca del chat GPT, este documento del Instituto de Investigación, este informe o esta, este eh, trabajo que han hecho en el Instituto de Investigación Masuo de la Universidad de Tokio es muy fácil de entender. En la segunda mitad dice, si deja que aprenda específicamente para la atención médica puede crear un chat GPT dedicado a la atención médica. Casi todos los trabajadores de cuello blanco se verán afectados dentro de dos o tres años. Y creo, con todas estas imágenes que estáis viendo, que no entenderéis nada como yo, pero creo que entenderéis que esto habrá cierta presidenta de la comunidad que diga: Oye, pues podemos meter el chat GPT para que, para que haga de médico. Lo que realmente está diciendo es que puedes utilizar el chat GPT para que aprenda solo cosas y se instruya sobre cosas únicamente relacionadas con la medicina, pasadas por un filtro humano. Nosotros somos los que filtramos las respuestas que luego va a dar la inteligencia artificial. Por eso, a la pregunta de ¿una máquina puede crear a otra máquina exactamente igual que ella? La respuesta lógica sería no. ¿Cómo va una máquina a crear una máquina exactamente igual que esta, es una cosa que, que dejaba, hasta hace bien poco, en pantalla azul, cada vez que se lo preguntabas al chat GPT, lo dejabas con la pantalla azul, pu, pu, pu, pu, como un pescado, ahí glu, glu, glu, glu, glu. le salía a la pantalla azul del Widow, me lo enseñó precisamente la persona, la primera persona que me habló, yo creo que la única persona que me ha hablado del chat GPT, porque a los demás, parece que no le interesa el tema de la inteligencia artificial a pesar de que incluso hasta el editor de vídeo que con el que estoy grabando este vídeo también tiene su propia inteligencia artificial decir no a algo que ya está es imposible cuando las cosas aparecen y se ven el enorme potencial que tiene porque aquí está hablando de ya meterlo en medicina o sea de convertirlo en un médico que se sepa todo en medicina que va a dejar a... Ya, los primeros en caer van a ser los de atención primaria ahí lo, ahí lo dejo ahí lo dejo, los primeros van a caer, en caer van a ser los de atención primaria ya luego derivar a, a los médicos especialistas etc. pero bueno que los médicos especialistas también están utilizando nuevas técnicas incluso pueden operar a kilómetros del paciente con una máquina que es incluso más precisa que ellos y, y ya está, o sea, no es una cosa de ciencia ficción, es cosa, son máquinas que ya existen, que cortan al milímetro, o sea eh, además, evidentemente con una con una precisión que jamás podrá llegar el ser humano a tener. Un ser humano eh, no puede crear a otro ser humano eh, igual, o sí, bueno, lo que no puede hacer por ejemplo, una mujer gestante es crear un ser humano que sea como ella, de la misma edad y del mismo tamaño. Es imposible. Pero bueno, son cositas que llaman la atención. Ahí donde están esos matemáticos que no querían utilizar la calculadora, ¿dónde están esos altos ejecutivos que no veían con buenos ojos el Internet y todas estas cosas? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos eh, trabajadores que recientemente se eh, pedían al gobierno italiano que eh, regulara el tema, de, el tema de, de estos chat GPT? Rectores, eh, profesores, a los que les vienen alumnos que tenían de media entre siete y medio y un ocho y ahora vienen con puro 10? Y dicen, pero bueno, vamos a ver, usted va a venir con un trabajo perfecto, parece que la ha comprado ¿la ha comprado? no eh, ¿cómo la ha hecho? y entonces ya empezaron a haber ver eh, discrepancias empezar a, a todo el mundo a y cuando yo esto lo, lo explico y digo, oye, que esto lo van a utilizar en miles de cosas en la inteligencia artificial que se utilice en los NPCs de los videojuegos que vas a poder llegar a tu casa y decir enciéndeme la Xbox y ponme tal juego, ponme a descargar el juego de ta... O sea, es que vas a controlar todo, de verdad. Va a haber un momento en el que tengamos que llegar al, a la difícil cuestión que tenemos ahora mismo que plantearnos: ¿qué ocurrirá con nosotros cuando ya no seamos necesarios? Cuando ya eh, todo lo hagan las máquinas. ¿Para qué serviremos? Estamos eh, prácticamente extintos como los dinosaurios, pero por lo menos no estamos muertos. Por ahora. Así que, amigos, espero vuestros comentarios. en la Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, darle a suscribiros y tal. Y, y darle like y comentar, por supuesto. Así que nos vemos en el siguiente programa, en Toxic Game Channel. Con vosotros, Toxic Gamer. Hasta la próxima.